Hola mis hermanos de aquí de la fe que conquista otra clase de virtual que nos trae el señor otro jueves más saliendo de la puerta nueva terreno en los cielos y esta clase virtual el señor ha titulado el ego el ego ese ego que que todo es yo que yo y yo que yo lo puedo hacer únicamente que no necesito al señor precisamente estaba leyendo una palabra de un escritor que decía el problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas. Y es por eso que el Señor me hacía buscar el significado de ese ego. Vamos a buscar, en, eh, buscamos en el diccionario qué significaba ego. Y también en, en la parte bíblica la vamos a hablar. Y ese ego del latín significa yo. En psicología, en, en filosofía, ese ego se ha adoptado para designar la conciencia del individuo. Por otro lado, mis hermanos de aquí, de, de esta clase virtual, de la fe que conquista, en el vocabulario coloquial, ego, puede designar el exceso de valoración que alguien tiene en sí mismo. Un ejemplo que podemos dar es que ella o él tiene un ego tan grande que no, que no le permite ver la realidad. Y vemos hoy gobiernos, vemos un pueblo de Dios que tiene un ego tan tremendo que no lo hacen ver la realidad. Se alteran y creen que tienen la razón. Y es por eso que el Señor trae esta palabra. Y comenzamos con esa frase de este, de este De este escritor que dice que el problema de la humanidad Es que los estúpidos están seguros de todo Y los inteligentes están llenos de dudas Vemos un pueblo de Dios que está lleno de dudas Vemos un pueblo que, de Dios que se está dejando controlar por, una, por el hombre Y es por eso que el Señor nos lleva a Proverbios 16 Versículo 18 que dice Delante de la destrucción va el orgullo Y delante de la caída la altivez del espíritu Esa altivez esa destrucción con ese orgullo mis, señor, mis hermanos de cristianos en la gloria aquí de la fe que conquista ¿qué hace? te hace ir como un cangrejo para atrás, que ese ego como lo dijimos en ese significado que ese es el exceso de valorización que alguien tiene de sí mismo es yo, yo, yo, yo y eso me hace, me hace recortar que hace mucho tiempo yo decía yo no necesito de este Dios vive de poder yo no necesito realmente que Él me ayude, yo puedo hacerlo solo pero llegó al punto que tuve que pasar por ese desierto y estoy pasando por ese desierto y cada día reconozco más que ese Dios con ese Dios es el único que puedo llenar llegar a esa vida eterna y es por eso que mis hermanos de cristianos en la fe de, de, que, de la fe que conquista es que el Señor también nos lleva un proverbio que nos dice que, que, que un corazón apacible es vida para el cuerpo ese corazón apacible ese, ese, esa entrega de corazón para el Señor mis hermanos de cristianos en la gloria hace un cambio diferente en nuestras vidas y es lo que quiere el Señor que este pueblo, que su pueblo deje de vivir de ese ego. Vemos hoy unos hermanos, unas hermanas, un liderazgo que viven llenos de ego. ¿Y de qué te sirve eso? El Señor dice, amar, a lo, amar al uno como al otro. Amarás a, tu, a ti mismo como tú amas a tu Dios. Tú amas a Dios, tú dirás claro que sí, pero ¿por qué odias a tu hermano? Está dice el Señor. Y también en Santiago 3.16 nos dice, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala, y es lo que vemos hoy en una comunidad y es lo que vemos en una sociedad, vemos una ambición, vemos unos celos, vemos un ego que igual de llevarlos a esa vida eterna se están perdiendo en una vida eterna de perdición, y es por eso que el Señor nos está hablando a lo más profundo del corazón, que sé yo si el gran yo soy, no tú, tú eres uno más del montón, si el Señor ha placido que tú estés en esta tierra es con un gran propósito, para que tú lleves las buenas nuevas del reino de los cielos, para que tú marques la diferencia en el nombre poderoso de Jesucristo, mis hermanos de Cristianos, en la gloria. Que ese ego no, no sea como que, eh, que ese problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo. Ese es el problema. Que muchas veces el Señor nos habla y, y tú dudas de lo que el Señor te está diciendo. Y tú dudas de lo que para darle ese paso el Señor. Ya yo ese paso, pero tú dudas en en seguir esos pasos. Y es por eso que en 1 Juan 2:16 16 nos dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Recuerda eso, todo lo que tú estás viendo en el mundo, no, no es de Dios, eso es ego, eso es arrogancia, eso es eh, cosa mala, ambiciones personales. Y lo que no quiere el Señor para tu vida, el Señor quiere que tú vengas a servir, y cuando tú vienes a servir, vienes a lavar pies. Cuando tú lavas pies, te, te lo digo, eh, vas a estar muy ocupada, muy ocupado en dando las buenas nuevas reino de los cielos que lo que te digan esas personas que tienen ego, esas personas que de pronto una ya tienen una posición más alta, ya se olvidaron de lo que eran abajo. Y por eso, mis hermanos cristianos en la gloria, eh, si tú eres fiel en lo secreto, el Señor en, el pu en público te va a poner en lo alto, no te preocupes. Eh, también hay un versículo en 1 Timoteo que nos dice A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes Ni pongan su esperanza en las riquezas Que son tan inseguras Sino en Dios que nos provee en toda abundancia Para los, los a los que nos disfrutemos Y eso es, es claramente lo que dice la palabra Mis hermanos que se nos en la gloria aquí en la fe que conquista Ese ego no te lleva para ningún lado y por eso el Señor está diciendo aquí en la primera a, a, carta a Timoteo que le, dice, que le dice que a los ricos que de este mundo de, Que digámosle que no sean arrogantes haga, Hagamos que ellos conloca, conozcan también de Cristo Y eso es lo que es la tarea que tenemos Porque en, primeras, de, en, segunda de, en el capítulo 2 de Filipenses Versículo 3 No hagan nada por rivalidad o por orgullo Sino con humildad Y cada uno Considere a, a los demás como mejores que él mismo. Prácticamente el Señor nos está diciendo, seamos humildes, venimos a servir, venimos a lavar pies, mis hermanos de Cristo, en la gloria. Tener amor, mis hermanos, es soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse, ni guardar rencor. Es lo que quiere el Señor, que no tengamos ese ego, y es lo que el Señor te está invitando en esta semana, en esta casa virtual, mis hermanos. No hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás, mis hermanos. Porque esos talentos que te está dando el Señor, el Señor quiere que tú multipliques esos talentos. que Esa semilla que estás poniendo, esa semilla va a ser multiplicada en el nombre poderoso de Jesucristo. Alabado sea tu nombre. En Marcos 12, 31 también nos dice, pero hay... Un segundo mandamiento, mis hermanos, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. Y en el ego, hace que haya arrogancia, hace que haya ambición, hace, hace que esta humanidad sea una humanidad, y con todo respeto lo digo, sea estúpida eh, en todo, más en los inteligentes están llenos de dudas. El Señor te ha dado la seguridad, pide esa sabiduría, Pídese conocimiento en el nombre poderoso de su nombre. Y, y en el Evangelio de Marcos 8:34 nos dice, Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo, Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue su propia cru cruz y sígame. ¿Estás dispuesto o dispuesta a dejar ese ego? ¿Estás dispuesta a ir al próximo, al próximo nivel? Yo sé que esto está diciendo un gran amén. Es lo que quiere el Señor en esta semana Es lo que quiere el Señor en esta clase virtual Que comiences a dejar ese ego Que comiences a entregarle las cargas al Señor Los problemas y realmente que haya humildad en ti Y terminamos con un salmo maravilloso Que nos dice el Señor en esta clase virtual En esta semana, mis hermanos En el Salmo 119.36 que nos dice Haz mi corazón, prefiera tus mandatos a las ganancias malavidas, te lo repito, haz que mi corazón prefiera tus mandatos a las ganancias malavidas. Que toda decisión que tomes sea decisión del Señor, que esas decisiones que estás tomando no sean unas decisiones de hombre, sino realmente sean unas decisiones tomadas a través que tú las estás pidiendo de su Hijo Jesucristo. Y tú, yo sé que tú tienes el Espíritu Santo y ese ego en el nombre poderoso de Jesucristo se va en el nombre de Jesús Va a haber una transformación ¿no? en ti, en tu familia, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, mis hermanos de cristianos, en la gloria, porque tú no vas a ser un problema. Tú vas a ser alguien inteligente que no vas a tener dudas, sino realmente vas a pasar al, al próximo nivel. Y ese próximo nivel te va a llegar a, qué? a que cada día tengas un corazón apacible, un corazón realmente contento, un corazón que realmente... Eh, que, no buscas tu, uh, tu propio beneficio, sino el beneficio de los demás. Mis hermanos, esta sí sido otra clase virtual aquí en La Fe que Conquista. Nos veremos en otra clase virtual. Mis hermanos, Dios mediante, que Dios te continúe. Bendición.